noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarle el Super Debate. El Super Debate con los temas polémicos del fútbol. Bienvenidos a el programa que los domingos originamos a través de Teleantioquia, pero que este debate Usted lo escucha de lunes a viernes en la voz del Río Grande 910 AM y a través de todas nuestras plataformas, en Facebook Live, Rafa al aire, estaremos en, o estamos también por YouTube en Rafa Gol Linares y en nuestra emisora virtual, 24 horas al día, rafagol.com, www.rafagol.com. Bueno, eh, nos complace poder estar estrenando el set completo, ya pueden observar el set completo, del gran equipo deportivo en el día de hoy y también la nueva marcha, la nueva marcha con la que hemos iniciado nuestro programa. Gracias a don Fabio del Grupo Melao con esta eh, linda marcha que a, a partir de hoy pues, siempre estará identificando el programa. Estrenando música hoy. Estamos estrenando la marcha de Ravagol que va a estar... Pues tenemos muchas marchas, pero esta es la última con la que vamos a identificar siempre eh, este programa. Eh, le damos la bienvenida pues a todos nuestros cibernautas. A esta hora los estamos invitando para que nos acompañen eh, en el programa del día de hoy. Hoy tenemos una pregunta importantísima que queremos que la gente hoy... pues la, la gente, a ver, Don Lavo, ¿cuál es la pregunta para el día de hoy? Don Elkin Lavó, buenas noches. Hola, Don Rafa Gol, saludo cordial para usted, internautas televidentes. La pregunta muy sencilla para que la gente gane con el gran equipo de Rafa Golinares, y es precisamente: ¿en qué año fue el último título de Atlético Nacional y en qué semestre? ¿Y en qué año y en qué semestre fue el último título del Conjunto Deportivo Independiente de Medellín? Porque, señores. Aquí en Antioquia estamos acostumbrados a tener finales, a ganar y pues llevamos tiempo sin observar a nuestros equipos antioqueños porque para quien habla dos, tres años es mucho tiempo y un campeonato, un año cuando son dos campeonatos. Pues eh, la verdad me parece que es mucho tiempo. Es la pregunta del día de hoy. Mire, y a propósito del Deportivo Independiente Medellín, ¿puedo entrar de una vez con el análisis, don Rafa Gol, o aguanto un poquito? Aguante un poquito. Bueno, señor. Bueno, eh, quiero invitarles para que marquen nuestras líneas telefónicas 232-4604 y la línea 01-8051-5015. Hoy tenemos este espectáculo reloj di de Mario del Atlético Nacional que estaremos entregando entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas, reloj di Mario, la Decisión Suiza, marquen 232-46, 04 y 01851-5015. Y estaremos entregando también esta camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Esta es la campeona con la que Medellín se coronó campeón de la Copa Colombia. Hace unos días apenas, ¿no? Hace unos días. Bueno, entonces, ahí tienen para que nos llamen hoy y participen, participen de, eh, de los premios. Bueno, eh, vamos a recordar los resultados de los equipos antioqueños, jugó el... A, hubo fútbol y en este momento se juega el de Nacional, pero el triunfo de Águilas de Río Negro, las Águilas de Río Negro derrotaron a Jaguares dos goles por cero, dos goles por cero ha sido el triunfo del equipo rionegrero, cosa que nos alegramos muchísimo. También el otro equipo de la casa, de la tierra, el Envigado Fútbol Club derrotó al Envigado, al Santa Fe, dos goles por uno. Envigado, 2, Santa Fe de Bogotá, 1. Esta tarde el Medellín empató 2-2 con el Deportivo Pasto y de este tema, va, de este partido hablaremos enseguida. El juego de nacional en el Campín en estos momentos va cero nacional, 0, el equipo de los millonarios. Estamos transmitiendo el partido eh, con Mauricio Areva, lo está Juan Diego Arroyave y el Jackie Posada por todas nuestras plataformas. Y enseguida pues vamos a tener el análisis de lo que ha sido este importante juego que va 0 a 0. Así que una vez les damos la bienvenida a todos. Y nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Mire qué caché, esto es un lujo. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Es un hotel cinco estrellas. Venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Bueno. Y ahora sí, vamos a la mesa de la polémica, a la mesa del debate... A esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Su equipo, el Atlético Nacional, el señor Luciano va empatando 0-0, pero esta semana ganó en la Copa Libertadores al equipo paraguayo del Guaraní. Lo derrotó allá y lo derrotó acá. Acá le ganó 3-0 y allá le ha ganado 2-0. Buena presentación, clasificó a segunda ronda y... El, todo lo que todo el mundo esperaba que quería ver Atlético Nacional. Ganó, gustó, goleó y clasificó las cuatro g se cumplió. Don Luciano, buenas noches. Buenas Choqueo noches cinco. para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Pero yo por eso, sí. por haber eliminado a Guaraní, no voy a pedir ni monumentos. ¿No? ni Porque es que hoy... Ave María, no, pero es que uno, uno oye unas cosas a veces que uno dice, pero ¿en qué país estamos, pues? Está bien que el cariño por una institución sea muy grande, pero pedirle un monumento a Bolillo Gómez porque empató con Deportivo Pasto. Eso sí me parece lo más ridículo del mundo y lo más absurdo. Bolillo Gómez es un tipo que se merece muchas cosas, pero por un empate con Pasto no se merece mayor cosa. Y a esta hora, lamentablemente, estoy aquí... Sufriendo porque no puedo ver el partido de Atlético Nacional y el equipo de los millonarios. Sé que van 0 a 0 y lo que vi en el primer tiempo de Nacional no me gustó. Porque Nacional tuvo la opción más clara del partido. Adivinen quién se la comió, hombre. No, pero es que yo le tengo bronca a ese man. Es que yo le tengo odio. Adivinen quién se comió la opción más clara de los primeros 45 minutos. ...del Juego Millonarios Nacional... ...o estoy Alves, mintiendo... Alves. ...o estoy mintiendo... Alves. ...estoy mintiendo... ...¿quién se lo comió? Ver, yo Una pelota que lo deja solito... ...y la típica jugada... ...el señor solo... ...y prefiere botarla... ...prefiere desviarla en vez de patearla a la puerta... ...como lo hace un delantero de quilates... ...lo que demuestra que ese caballero... ...no tiene quilates... ...que es un infladito de parte de la crónica deportiva de parte de la gente de este programa, por llevarme la contraria, que ese es un crack, estoy hablando de Duque, para que quede claro, que ese es un crack, que ala, qué figurón, que ese es un goleador. ¿Cuál goleador? Un goleador no se come ese gol que tuvo hoy entre Millonarios en la opción más clara de los primeros 45 minutos. Y me están diciendo que en el segundo tiempo Millonario está encima. ¡No puede ser! Es que yo no admito esas cosas. Porque está bien que quiera nacional, pero yo no puedo admitir que un equipo estructurado como Atlético Nacional frente a un equipo de imberbes, como millonarios, que esté pasando a fugias. Eso no lo puedo admitir. Porque yo no le hago ni monumentos a nadie, ni monumentos a Osorio, ni monumentos a Guimaraes, ni monumentos a nadie. Porque es que cuando a vos te forman un equipo, te lo estructuran, te lo organizan es para que hagan las cosas bien un día sí y otro día no así no se llega a ninguna parte un partido sí y otro no así no es así no es así como se jugó de bien la semana pasada ante junior que se ganó hoy están pasando a fugias con, con, con millonarios eso no puede ser en atlético nacional y no es que uno sea exigente ni tengo pues que andar a toda hora eh, refunfuñando porque es que a mí no me gusta que Nacional Sao Flor de un día, un partido brillante y el siguiente partido prum. Nunca te da garantías, Atlético Nacional, nunca te da garantías de una estabilidad en su juego. Y si un equipo no tiene un patrón de juego establecido, firme, bien llevado... El gol de Millonarios. ¿Vio? Gol de Millonarios. Pío, gol de pío. Millonarios, señoras y señores. Gol de Millonarios, minuto 82. Partido, ya ya terminando perdimos. el partido, fue de usted sino que comenzara a hablarle no sí, a Barilla Duque sí, y anota Gol Millonarios. Se sí, empezó a llover conmigo. en Bogotá y anotó Gol Millonarios. Señoras y señores, terminando el partido, minuto 82, reiteramos, anotación del conjunto de los ya Millonarios. Ya lo no perdimos, claro. Gol del de Chicho Arango. Después de una gran presentación ante, ante Guaraní vamos a perder con. Millonarios en Bogotá, así no puede ser, así no puede ser. Ese equipo no le da garantías absolutamente a nadie y ahí están los resultados. Bueno, es una lástima, sí, porque uno después de haber ganado Copa Libertadores con esa bandola que tiene Nacional, porque es un tremendo equipo. O sea, yo narré el primer tiempo de ahora, narré el primer tiempo y pues yo veo la nómina de Nacional superior a la de los millonarios pero es y fue que la misma copa. Pero por eso, es que en la cancha hay que demostrarlo, en la cancha hay que demostrarlo. Y bueno, a, uno no entiende a Guimarães. Le doy la bienvenida a esta hora en la mesa de la polémica del debate a Gustavo Osorio Salazar. ¿Qué opina del juego de Nacional y del Medellín? Hoy Medellín, vea papito, su técnico no, usted lo va a defender, no, no, que yo, Bolillo, yo, que todos tienen yo, el COVID, no. y, pero en la cancha del Medellín y, y Bolillo vea otro empate y, y Bolillo, otro empate. Yo, voy, otro empate. yo voy a defender hoy a Bolillo Gómez por varias razones, por varias razones voy a defender a Bolillo Gómez. Y primero hago una claridad, cuando el señor González, que no nombró a nadie, habló de un ausente, y aquí los códigos periodísticos dicen que del ausente no se debe hablar, porque quien dijo que había que hacerle un monumento a Bolillo, que había que hacerle un monumento a Bolillo, fue nuestro compañero Augusto Velosa, que, entre otras cosas, a esta, aprobó, hora, a esta hora está en urgencias. Eh, en urgencias y, pero la radiografía que le tomaron acaba de salir bien, no tiene ningún problema bueno, de haremos. ligamentos. Eh, Sufrió un accidente absurdo esta tarde, noche, en su residencia. Y se va a recuperar sin ningún problema Como usted aprobó el monumento Aquí tengo el primer aporte para el monumento Vamos a recoger llaves Al monumento a Bolillo, aquí están las mías Las primeras llaves para el monumento a Bolillo, aquí están Yo le hago el monumento A Bolillo Gómez El día que nos dé el título de la liga Por ahora nos dio el de la copa El día que nos dé el título de la liga, ese día le hago el monumento. Así que aplácelo y guarde su llavecita por allá. Bueno, porque... Yo, yo creo por... que usted iba a decir, perdón, Osorio, que le iba a hacer el monumento a Bolívar cuando gane la Copa Libertadores. Por ganar un campeonato. Bueno, pero, pero, mire, por ahora lo voy a defender... Señoras por... y señores, anota el equipo Atlético Nacional. ¿Cómo? Sí, Baldomero Perlaza, minuto 84, Perla Baldo, minuto 84, se empata el compromiso... Algunos dirán que el buen resultado, porque se está en condición de visitante, es jugar bien. Empata nacional terminando el partido, minuto 84. Millonarios uno, Atlético Nacional otro. Bueno, le volvió el color de la vida a Luciano. Cuenten porque con estaba... mis llaves para el monumento a Bolivia. No la Cuenten cambié. con <risa> mis llaves. Usted aprobó ya se va a hacer aquel más Usted dijo que sí. Eso, eso merece Vea. un monumento. Vea. Vea. Ese partidazo hoy. Aquí está mis llaves, Vea. cuente con Vea. ellas. Por un partido... Cuente y con ellas. Por un partido, por un partido, no le hago monumento absolutamente a nadie. Y menos al hombre, al único que yo... Eh, eh, me le arrodillo, es a Dios nomás. ¿No bueno. le darías el bolillo de oro? el día de oro. que Bolillo nos dé el título, <risa> ese día eh, le hago el monumento. Bueno, por ahora tengo que defender a Bolillo por lo siguiente, a por ver. lo siguiente. Bolillo Gómez se tuvo que reinventar hoy sin siete de los jugadores titulares. ¿Ustedes saben lo que son siete jugadores afuera de los normalmente titulares? Por favor, recuerden los nombres. Ah, que no estuvieron hoy en la titular, mire. agregó esto, agregó esto. Nueve jugadores, oiga, nueve jugadores con COVID. ¿Saben lo que es? Nueve jugadores con COVID. Entre titulares y suplentes, nueve jugadores con COVID. Más tres titulares lesionados. Ah, ahí van 12 jugadores. ¿Cuáles titulares nueve, nueve, lesionados? Nueve con COVID, nueve con COVID, más tres jugadores lesionados, titulares. Buletits, Germán Gutiérrez y Mosquera Marmolejo. Esos tres jugadores lesionados, lesionados. Más, Loaiza que hoy no podía jugar, Luaiza que hoy no podía jugar por acumulación de tarjetas amarillas, amarillas. A eso súmele James Sánchez, que hoy apenas pudo actuar algunos minutos porque venía también lesionado. A esos súmele Jean Pineda, que venía siendo titular, con COVID. El Vi defensa. Víctor Moreno, que es titular, y hoy también apareció con COVID. Entonces, casi que tengo que decirle a Bolillo Gómez que hoy jugará. Por eso, hoy defiendo a Bolillo. Hoy apoyo a Bolillo. Primero, porque soy solidario. Porque en Independiente de Medellín, hay es un hospital entre COVID y lesionados. Y segundo, porque hoy le tocó a él poner dos jugadores que no son volantes de contención como Kevin Londoño y Juan Diego Espina los tuvo que poner como volantes de contención porque no había más, no había más. Es más, Bolillo estaba que me llamaba a mí a ver dónde jugaba. Pero, pero yo no he jugado con ni con tierra, ese entonces, tema, no podía. entonces yo no podía aportarle, no podía aportarle hoy a la causa roja. Y por eso, y dentro de esas improvisaciones, tuvo que poner a Juan Guillermo Arboleda de lateral izquierdo cuando es... Él es normalmente lateral derecho. Pero aún así, el señor Leonardo Castro, hoy que fue la figura del partido... Hizo el gol de la fecha. Yo espero que se lo den como gol de la fecha. Controlar la pelota en el aire de esa forma con la pierna derecha y cambiarla a la pierna izquierda. La que no maneja y pegarle con la pierna izquierda es Aquí un golazo. Es Yo no sé qué dirán los señores. Usted no venga a hacerse el charro. No venga a hacerse el charro. Para porque el hoy tengo Gómez. que defender a Bolillo Gómez. Porque entre otras cosas, no solamente le tocó reinventarse, sino jugar contra 12. Contra 12 hoy. Porque el árbitro... Hombre, ah, Validar un gol con la mano Validar bien, un gol con la mano qué la, bien. la Internacional Board dice Que se puede hacer gol con, con todo Menos con las manos Menos con las manos Y hoy el árbitro Andrés Rojas Yo espero que lo sancionen Y espero don Raúl Giraldo Y presidente Daniel Osa Que saquen qué un comunicado bien, ya qué bien. Que saquen un comunicado ya Y protesten ante la Di Mayor El arbitraje del señor Andrés Rojas Ya no va a cambiar el resultado del partido Pero lo tienen que sancionar lo tienen que sancionar a ese señor, porque hoy Bolillo Gómez, Qué bien. oiga, el pobre Bolillo Gómez hoy, hoy, bien llevado, con tantos problemas y para acabar de completar tiene que jugar contra 12, así que Bolillo Gómez, hoy te apoyo, choca eh, esos cinco goles. Es un héroe, exactamente eso le pasó a Nacional ya el que eliminó aquí el América de Cali, y no dijiste eso. Que Nacional Teatro, el equipo con COVID. An... Pues te tocaba decirlo a vos. En el campeonato te tocaba, pasado. Te tocaba decirlo a vos. Viniste a no, la causa. No, pero como vos sos el imparcial de Marras, el periodista. Pues yo, no es imparcial. Recto, pues yo no puedo ser imparcial. Ético. Moralmente. Yo soy imparcial tanto que el Nacional. Ético, a Medellín no. Porque no porque moralmente Medellín intachable, me, me, No lo dijiste ese día. Tu ética la mandaste para el carajo. No dijiste eso que estás diciendo ahora para defender a Bolillo el día que el América se eliminó con, con todo el nacional. Bueno, porque, porque ahí no era medio, era todo el equipo con COVID. Eran 40 jugadores con COVID. Y el señor este que estaba de técnico, no me acuerdo cómo se llamaba, o se llamaba, eh, improvisó un equipo de pelados y el América le metió 3 a 0. Y no dijiste nada, te limitaste a festejar en compañía de tu gallada del escuadrón. Hicieron una fiesta a tu tiplén. Festejaron la goleada oiga, es, es que más, le pegó la mano. Es eso no es, lo dijiste. Es más, ajá, yo, de jugador lo de fútbol, yo de jugador de fútbol, si un árbitro me valida un gol con la mano, digo que no, que ah, no, ¿sí? digo eh, que no. Eso dice tu ética. Digo que, no, que no. Eso puedo dice recibir tu ese ética. Porque me siento impedido sí. de un regalo cuando la metí ilícitamente. Eso Así dice a tu ética. De... A Rafa, en cada transmisión le voy a decir al señor Ray el sucio. Así es. Eso dice tu ética. La que no dijo el día que ante las águilas cada día sacó una pelota del área con, con su mano, del área del Medellín. Eso no lo dijiste. Pero tu ética hoy... Si es, es diferente. Es alto, no, es diferente, es diferente. Claro, es, no, es diferente. No es cuestión diferente. de arbitraje. Es diferente. hago la comparación que hace? cuando hace? Ah, un a una jugada que no la vio el árbitro. Que es penalti. Que es penalti, ahí sí no ver, lo dijiste. No. La ahí cuestión, sí no lo dijiste. La cuestión es que, porque tu ética mire, va de acuerdo mire, al Luciano, cristal que te convenga. Bueno, ya, y yo mire. no sé si eso se puede llamar ética. Bueno, la de cuestión, acuerdo al cristal que la, te convenga. La, la cuestión es que aquí nosotros nos desgastamos pero el árbitro es el que toma las decisiones. Un gol con la mano, todo el mundo la no estamos de acuerdo, pero el árbitro es el que la convalía. Ah, y, no no lo lo y, no y, y hay manos en el área que nosotros sabemos que hubo, pero el árbitro la pitó o no la pitó, nosotros simplemente lo denunciamos. No, es que no que que hacemos de el comentario, pero no podemos hacer más. Deme, yo saludo a don Elkin Lavoe. Ahora ¿Y sí, a, a Elkin el Lavoe. A Elkin voz con el concepto, señor Labo. Hola, buenas noches. Don Rafa Gol, saludo muy cordial para usted. Abrazo, rompe costillas para todos ustedes. Hombre, Auro Comillas. Sí. Elkin voz de Rafa Gol Radio y Televisión. Profesor Hernán Darío Gómez. Usted va a pedir a los directivos del Medellín que se proteste este arbitraje cuando Ray Vanegas hizo gol en jugada previa, tocó sí, el bien, balón este con la mano. Fuerte. ¿Y qué piensa del nivel actual de los árbitros en Colombia que hasta con VAR hay equivocaciones? Cierro comillas. Ya esta, la pregunta la esta fue la pregunta, ah, señoras no. y señores, que Estamos hice en la rueda de prensa al técnico Hernán Darío Gómez, Estamos que no la pasaron. Los señores del Conjunto Deportivo Independiente Medellín me argumentan desde comunicaciones que es que está tan caliente esta situación y que seguramente pues, Medellín con tantos jugadores sancionados con COVID. Pues Bolillo, como es de primario, será que responde algo fuerte. Hombre, este tipo de cosas, y me disculpan, yo estoy, no estoy aquí para dictarle cátedra de comunicaciones a nadie, pero si a mí me dan el papayazo como comunicador de un equipo para, para hablar de una situación donde el árbitro le mete la mano al partido independiente del trámite, porque me parece que el resultado del 2-2 fue justo, había que decirlo, pero los señores de comunicación deciden no, perdón, no. Publicar y no dar a conocer es esta que... pregunta para que responda no, Hernán Darío es que Gómez. eso era lo que estaba esperando Bolillo, que alguien preguntara para él despacharse, pero, pero nadie, no. no, lo dejaron. Pero, pero al único que preguntó, que fue el voz no le no Segundo le la punto, pregunta. Del, del trámite del cómo de Independiente Medellín, es Oye. cierto. Lo de Hernán Gómez, mire lo que dijo en la rueda de prensa. ¿Gol de quién? ¿Cómo? ¿Gol de quién? Gol de Atlético Nacional, gol, señoras gol. y señores. A ver, ¿qué vamos a, a, a hacer? El segundo, a ver no veo quién lo hace. Nacional. Ah, a ver yo no veo quién lo hace, gol. señoras y señores. Ah, señoras y momento, señores, acaba nacional, de anotar Jefferson ganada, Duque. Es el Nacional. Gol. Ese nacional fue de lo que un día en la Copa Libertadores de y hoy, hoy contra millonarios con un, contra un invergue millonarios no, no, está no, no. cayendo en Bogotá y mírenlo ahí, ahí. Hay algo peor. Mírenlo ahí. Mírelo ahí. A ver, a ver. Hay algo peor? peor. La anotación no. la anotó Jefferson Duque. Ah, por eso es que cuando uno escupe le cae un ojo. Duque en este momento Duque en este momento es de los 10 goleadores históricos de Atlético Nacional. Ayer, Marca gol Duque. Duque ¿Qué le vas a Duque? decir a, tome, a Duque? Listo. Listo. Ta, ta, que tome. lo menos que podía hacer para salvar su honor era hacer ese gol. Porque Listo. se comió un Listo. infame. Porque aquí se comió un venda, infame. Un no, a no, vez, no, no, no. A, propósito, eso, dejo, a propósito de tus preguntas, la voz: ah, muy bonitas, ah. muy lujosas, muy periodísticas. ¿Por qué no las hiciste el día que le robaron un gol a Harlan Barrera en Tampa? Porque ya habían hecho Por, la pregunta. ¿Por qué no la hiciste? Porque ya habían ah, hecho la pregunta. Pero no, la hiciste no voy vos. a preguntar dos veces ah, lo mismo. Bueno, en ese partido le di mérito al técnico de Nacional sí. sobre Jefferson Duque. Sí que acaba de marcar el sexto sí, gol con el equipo atlético nacional. Somos. Y para usted, que no le hace un gol al arco iris, hace parte de los 10 goleadores no históricos de Nacional. Señor Guimarães, lo felicito. Viene ganando en Libertadores, que gana un plata al Nacional por estar en siguiente fase de Copa. Y en el torneo colombiano, ya es hora de que le des a Guimarães y te olvides del técnico anterior, porque la actual tiene una nómina sólida ya con volantes que marcan diferencia y Duque, señores, ya cree, sigue marcando ya, goles. Ya es hora. Oiga, cree tanto en el equipo que el ya. gol de Millonario fue al minuto 82. Faltaban ocho minutos más la reposición. Nosotros es estamos reponiendo y yo, ¡ah, ya se perdió el partido! Porque ese nacional es flor de un día. ¡Ya, ya es Ese duque es muy malo. Adiviné no, tín tín tranquilo. Tín. Tín. Tranquilo. Tín. Tín. tranquilo ah, para tín. eso te tenemos a ah, vos que ah, querés tanto nacional ah, para que lo festejes. Claro, ah, y no, ya es solo la voz. Ya es solo la voz que tu periodismo tan acertado. Dame de alguito atlético nacional. Porque nunca preguntaste. Por el, la esquilmada del partido ante América. Eso nunca lo preguntaste. Y un montón de cositas raras que han pasado nunca Bye. las preguntaste. Pero lo de Medellín, si lo preguntas... Espere, espere, espere. Se señores, pregunten ustedes, porque aquí me voy a lavar las manos, qué pena, aquí me está diciendo nuestro coordinador de piso que es Jefferson Duque, fue Jefferson Duque, porque aquí me dicen que el gol fue de Vladimir. De quien sea, Entonces, juega, señor coordinador punto. de piso, aclaremos, de porque yo aquí me estoy basando en lo que dicen de quien mis compañeros. Sea, de quien sea, juega, De todas maneras... ¿Cómo? Ah, que bla, fue de Vladimir. Bueno, ah, de quien bueno. sea, de quien Duciano sea. Luciano, era para asustarte. Era para asustarte. Y si lo mete Duque, lo menos que puede hacer es tratar de resarcirse después de que se comió esa infamia en los primeros 45 minutos. Bueno, pues, eso no me lo como yo, que soy tullido Y él se lo comió. De quien sea el gol, igual es de, es de Atlético Nacional. Vale. Y ahora, Osorio, te felicito. Hombre, Nacional tiene un montón de representantes tan bacanos. Últimamente están muy, muy animadores de Atlético Nacional: Gustavo Osorio, Violín, Santi Martínez. Posadita, voceros auténticos de la causa de Africa. Ella perdió la vocería hermano. nacional. No, yo, soy de nadie. yo nacional. no soy vocero. Ella perdió la vocería nacional. Antes de del partido, vea, vamos a perder con este equipo yo ese no Willita, ese Tolimita. Pues, yo y espero ¿Y que sea periodismo pues, imparcial. Hay que hacerlo. Prístino, Ecuánime. haga las preguntitas. A todos que le roban a Nacional. Preguntas. A sí, todos sí. les hago las Sobre mismas todo, preguntas. Cuando le roba la pues, yo no soy como usted, sí. que Duque marca sí, gol, lo celebre y después le da varilla después del partido. Quién es, es usted, ese usted. Ya acabó el partido, no, cuéntenme, a ver, hombre, no, lo, ya acabó no, el partido. No, no. No. Lo peor que le puede pasar a los señores es que, que haga un gol, ah, sería no, fatal. Que lo o ah, no los haga, ah, sería pero, mortal. Porque, porque hace un gol cada 40 años, tengo que decir Eso que es, mentira, un es, no, no es un crack. Eso es mentira, porque es el segundo goleador de Nacional. No es un crack, no es un crack, no es un crack. Y un goleador que se coma 40 goles por partido no puede ser un crack. Bueno, Esa es todo no mi pregunta. Para, no para, ah, bueno. para la mayoría de la hinchada de los... De bueno, la ciudad, listo. Si es un crack. Doy Por eso. Esta por pausa eso. y ya regreso con ustedes. Yo no Permiso. soy vocero de nadie, vocero Osorio. Salita.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 familia Doña Rosa.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 Hola, soy Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional. Felicito a Rafa Gol por su regreso a Teleantioquia. Hola, amigos, soy Juan Jiménez Lara, concejal animalista de la ciudad de Medellín. Un saludo muy especial al equipo de Rafa Gol. Qué bueno volver a verlos en Teleantioquia. Hola a todos, les habla William Jeffers Vivas, personero municipal. Yo quiero saludarlos y felicitar a Rafa Gol que regresó a Teleantioquia para tener noticias e información a toda la ciudad. Hola amigos, un saludo muy especial. Soy Juan Felipe Betancur, concejal de la ciudad de Medellín. Me da mucha alegría por todo el equipo de Rafa Gol que vuelven nuevamente a Teleantioquia y los invitamos para que todos ustedes los observen. Hola, soy Jaime Cuartas, presidente del Consejo de Medellín. Quiero enviarle un saludo muy especial a todo el equipo de Rafa Gol y felicitarlos porque volvieron a Teleantioquia este año 2021. Proseguimos en el superdebate. Ha ganado el Atlético Nacional. ganar tiene que ganar. Sí, eso son los que partidos. Es un deber ganarlo. Claro, el anterior técnico con Nacional quedó 3-0. Sí, Hoy claro, 2-1 el verde. Claro. Así debe ser. Sí, Vuelve claro. la normalidad con el señor Guimaraes claro, al Atlético Nacional. Claro, porque es que en el anterior partido está. Hoy no estaba Braguieri, que lo quería sacar al técnico. Ni estaba segura. Que quería sacar al técnico. Ah, oy, oy, oy, segura quería oy, sacar al técnico. Hoy cambiaron, si Osorio trajo asegurado. Hoy, hoy cambiaron todas parece? las cosas. Pero bueno, igual, decí lo que te dé la gana. Oiga, que segura no quería me vas sacar al técnico. A amargar mi dicha y asegura a los Osorio. No, no no no, no, no, no, no. Verde, verde, verde. Verde, verde. Ella, verde. ¿Por qué no regresamos? Verde, ella, verde. Ella, no regresamos la película cuando inició el debate? Y él dijo: ¡Ah! A perderos, la, me devuélvala. Ella, devuélvala. Yo, no, ya porque perdimos. porque es que a no Es que a mí, porque porque es que nacional, es que a mí no me gusta. Un día. Así lo dijo, textual. Como ah, yo no soy. Como yo no soy alcahuete de nadie. Y mucho menos de los técnicos como usted, ay, ay. que está feliz porque empataron con Pasto. Está feliz y pide monumento para su técnico. Yo no soy sé alcahuete de nadie. Y no puedo permitir que Nacional, este Nacional, con el Rifle, con Harlan, con Palomero vaya a empatar ante un millonario bueno, de pedaños como, como el que tiene a Y que esté feliz por el empate hoy. Con la nómina que teníamos Vamos, hoy. Vamos feliz con el empate Es un gran empate. Así esa que, nómina. Con Inicio Gómez, esa hoy te nómina, apoyamos más que nunca. Esa Ay. nómina de suplentes es cuatro veces la de Pasto. Por si no sabías, si no y, te querés dar más, cuenta. Y es más, si no quiero decirles lo cuenta. siguiente, porque este programa parece que es nacional y punto, hermano. Quiero decirle lo siguiente, que hoy Medellín no jugó mal. Hoy Medellín por momento no, jugó. muy si bien. Hoy por momentos jugó, Medellín, jugó mejor que con el equipo titular. Eso bien. se lo digo a Bolillo. Porque con Bolillo, eh, con el equipo titular, a mí no me gustó. Contra Jaguares, que nos metió allá Jaguares, contra Chicó tampoco. Negro. Y hoy por momentos tuvimos más, mucho más la pelota que el Deportivo sí. Pasto. Jugó tan bien que siempre estuvo abajo en el marcador. Jugó también que quedó. Ah, claro, con, siempre con la ayuda del árbitro. Con la ayuda del árbitro B. Siempre el, estuvo primer gol, en el, marcador. el primer gol con jugó mano muy incluida. Bien. El primer gol Muy con mano bien. incluida. Y el segundo gol en una falta que le cometen a Kevin Londoño en el área del Pasto. El árbitro deja jugar y claro... Cuenten con la llave para el monumento. Aquí están... bueno señor, Esta es este por la llavecita para el a monumento ver, a Bolillo. Pero, pero cuenten pero una, se lo haremos sea... Y se lo haremos. Ahora, pero no vayan a entregar las llaves del carro, Luciano. Eh, eh, <risa> hablamos esta semana con el presidente del equipo de Atlético Nacional a propósito del Verde. El doctor Juan David Pérez, eh, actual, le queremos hacer un reconocimiento por toda su labor, por todo lo que ha hecho, lo bien que se ha manejado con la presa y eh, por la campaña eh, que ha sostenido con Atlético Nacional en la parte financiera, en la parte económica, que le tocó bailar con la mafia y lo ha sacado adelante. Así habló con Don Elkin, la voz. Como diría mi abuelita, hermano en vida, hermano. Rafa Gol, radio, televisión, grabados, artísticos le entregan esta placa de reconocimiento el gran equipo de Rafa Gola Juan David Pérez, por siempre tener el poder de resiliencia superar momentos difíciles como presidente de Atlético Nacional Juan David llegará el momento de vernos de nuevo en el Atanasio, usted como hincha de corazón, alentando a su verdolaga y nosotros cantando los goles de su amado nacional porque don Juan David, esto no es un adiós es un hasta pronto, que Dios lo bendiga esta placa es para usted cómela, oh Muchas gracias, de verdad, muy especiales. Gracias a ustedes por, por este detalle, lo valoro mucho. Se lo llevaré ahorita a mis, a mis hijos. ¡Vol, vol, vol! ¿Por qué se va del verde? ¿Qué le chocó? No, nada, solamente gratitud, eh, emoción, orgullo de haber tenido este privilegio, de haber tenido la posibilidad de dirigir los destinos de Atlético Nacional. Y yo creo que hay tiempos para todo, hay tiempo para sembrar y hay tiempo para recoger y esperando que anuncie al nuevo presi para apoyarlo, para alentarlo y para que lleguen muchos, muchos títulos. ¿Fueron más los rumores del por qué se da su salida, que no lo dejaban trabajar o qué? No, vamos a mirar siempre esto como la gran oportunidad que la vida nos, nos permitió, eh, lleno de gratitud con la organización con todo el equipo que nos acompañó en la parte administrativa, y muy contentos con este grupo de jugadores, este cuerpo técnico que ilusiona, ya estamos con este reto de la nueva fase de Copa Libertadores, tenemos sí o sí que meternos a fase de grupos, y obviamente seguir trabajando por la 17. ¿Qué le faltó por hacer o decir, me voy de nacional, hice estas cosas positivas, pero qué bueno hubiera sido esto? No, muchas cosas, yo creo que es una empresa muy grande, una empresa muy linda, que hay muchas cosas por hacer, Obviamente, desde lo deportivo, el título de la liga, pues, eh, me voy con ese deseo pendiente, con esa espinita, con ese pendiente, pero yo creo que con la satisfacción de haber trabajado de manera coherente para ello. Y ya en otros temas, yo creo que el tema de fútbol formativo hay que seguirle eh, reforzando, invirtiendo, yo creo que hay que eh, seguir eh, fortaleciendo el proyecto de fútbol formativo Atlético Nacional, porque está, ahí está el talento, ahí está el futuro del Verde. Lo ha llamado alguien, se le han acercado a decirle, ve, eh, me han llamado... Para ser el nuevo presidente del Verde, comencemos a hacer el enlace, ¿o eso todavía no va? No, no, todavía no, eh, es un tema que está manejando directamente la Junta Directiva, pero sí me parece muy importante y por eso la fecha que anuncié de retiro es para el 30 de abril, porque si quisiera tener la posibilidad de, de entregar, de hacer un buen empalme, de, suficiente, nacional, no solamente es el equipo masculino, es el equipo masculino, el femenino, fútbol formativo, las escuelas, las tiendas verdes, todos los temas administrativos, financieros, legales, entonces yo creo que tanto el presidente saliente, que en este caso soy yo, como el entrante, nos merecemos un buen tiempo de empalme para entregar el club eh, como debe ser, eh, con el menor tipo de traumatismos en la entrega para que se vengan grandes cosas y que él tenga la posibilidad de mantenerlo bueno y de corregir lo que no estábamos haciendo bien. chau la voy. Chao, amigos de Rafa Gol. Bueno, presidente Juan David, nos alegra muchísimo el trabajo que ha venido realizando en el equipo de Atlético nacional, por eso queremos hacerle ese reconocimiento, que haga un buen empalme porque anteriormente nos hicieron buenos empalmes, señor Luciano. Es genéticamente verde, él no se va de nacional. Él le pasa por un cargo de nacional, pero no se va de nacional porque es que él es genéticamente verde, como lo soy yo. Entonces, él siempre estará Atlántico presente en todo lo que compete al Atlético verde. Nacional. Y la estrella, señor presidente, cuando llegue, usted también tiene derecho a festejarla porque usted es de la casa. De la cofradía, de la familia, de esa gloria del país que se llama Atlético Nacional. Hoy él tiene algo, eh, un mérito especial, que a él lo escogieron por meritocracia, no lo escogieron por amiguismo, que venga para acá, que no. Eso fue escogido por, eh, por la tecnología de ahora: meritocracia. Bueno. Uno, uno entiende señores que en Atlético Nacional, claro, con lo que, todo, con lo que maneja Atlético Nacional eh, se debe conseguir títulos y Juan David Pérez me parece eh, por justicia, aunque en el fútbol muchas veces la justicia no existe, siempre hice fuerza para que Nacional ganase con él por todo lo que tuvo que vivir y padecer cuando llegó a Atlético Nacional en la parte deportiva. Se va una persona coherente, es genéticamente ve verde, pero no es infiel como alguno que yo conozco, uh, porque este sí que apoya a esta institución. Y oído, algo de honestidad, de tiene que ver este señor, mire, cuando uno se va de una, una institución, uno se va de una vez, y este señor es tan profesional que se queda dos meses, porque lo digo abiertamente y lo digo yo y me responsabilizo por lo que digo, no lo dejaron trabajar, se él decía una cosa y arriba hacían que se hiciese otra en Atlético Nacional, pero con todo y esto, se queda dos meses más para hacer el enlace con el que llega. Buen viento y buena mar, señor Juan David Pérez. Se responsabiliza bueno, por lo que dice, como sí. por ejemplo haberle dado un gol a Duque por, por, por echarme pecueca a mí. Se bueno. responsabiliza por lo que dice. Me responsabilizo. Lo felicito por ser tan responsable. Equivoqué. Soy un ser señor, humano. señor, señor Lavó. El lo señor felicito de por dio su alta responsabilidad. responsabilidad. Yo Señor sí. Lado, lo yo felicito. felicito. Bueno, yo lo felicito. me, re, yo me lo, equivoqué. Yo, yo y me alegra mucho que usted se una al coro verdolaga con Gustavo Osorio, con Augusto Velosa, con Piolín, no, no, no, con no, no, Santi, no. con Posadita. Yo soy, Esos cinco yo. Periodistas yo, soy yo, yo son no los soy el otro. Yo soy un joven bueno, de la costa. De, ah. de todas maneras, a, al doctor, eh, al doctor Juan David Pérez, queremos agradecerle que, que nos haya concedido la entrevista y que nosotros podamos hacerle un sencillo homenaje porque realmente lo merece. Él no lo dice pero nosotros sabemos que, que el, la persona que torpedeó todo y que ha llevado a Nacional a la crisis que está, tiene nombre propio, se llama Carolina Ardila. Eh, Juan Diego Arroyave, a ver, Juan Diego, buenas noches. Sufrió mucho, ¿qué pasó con Nacional en el segundo tiempo? Que eh, empieza perdiendo y luego volte empata y le da vuelta al marcador. Aquí quedamos sorprendidos. Nos habían dicho que el gol fue Yeye Duque y Luciano le quería tirar acá, del último piso de Teleantioquia. No, no, A ver, no, dele, Juan. Nada. Duque juega en Nacional. Dale, Juan. Buenas, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Saludos para usted, para todos los compañeros. No, ¿qué partido acaba de ganarse Nacional? ¿Qué partido? El que acaba de conseguir los dirigidos por Guimarães. En un gol que hace Millonarios infame. Luciano, de esos goles infames. ¿Cómo es posible que en partir un centro de costado ante un saque de banda? Candelo lo permite... Y enseguida no faltaba sino la dosis de Vanguero, que no ha sido, la, no fue la noche de Vanguero, no fue la noche de Vanguero, mala referencia en marca de Chicho Arango, y entró de cabeza y convierte el, el, el gol de Millonarios, pero muy rápido, muy rápido, en una acción del mismo Candelo, viene un centro donde Baldomero Perlaza aprovecha y de golpe de cabeza la mete al fondo de la red, pero lo mejor de todo es que en tiempo de adición viene esta acción donde interviene Candelo, donde interviene Alex Castro, donde interviene el loco Alves, en un centro a vanguero, pero como el que peca y resempata qué que pase Soto el que da este vanguero a Vladimir Hernández para ponerlo ahí, al arco, meterla y ganarse Nacional este partido, apretado, duro, donde fue muy difícil para los dirigidos por Guimaraes lograr eh, romper ese, ese, ese cerco defensivo. Lo mismo pasó con Millonarios, que aprovechó fue errores de Nacional, llegó al arco por errores de Atlético Nacional, la virtud de Millonarios la vi muy poca, fue más... Errores que cometió el equipo de Guimarães y que por fortuna fueron sorteados para ese triunfo que consigue eh, el equipo Atlético Nacional. Bueno, al igual que el, el, y el Deportivo con 24 puntos, pero les gana la posición por mayor número por gol promedio. Así que, qué buen partido que vimos y el que estuvimos aquí coordinando para la transmisión de radio acá con el gran equipo de Rafa Gol. Bueno, eh, ¿quién fue la figura para usted del, del, de todo el partido? Porque eh, veo que el movimiento real telúrico fue en el segundo tiempo. Sí, Rafa, indudablemente fue Brian Rovira. Eh, eh, el partido que hizo Brian Rovira para dar equilibrio, para, para se convirtió en el hombre que trató de, de eh, convertir su sector, y el sector izquierdo, eh, en una ayuda para Vanguero, que no encontraba el camino. Y fue el hombre más importante por la reacción que tuvo para esos ataques del equipo de millonarios y también claro. como iniciador de claro, pase. Pero pelota gol. larga, en no solamente ofensivo, claro, la en ofensiva, sino en defensiva, comida. la que hizo este jugador. Brian Rovira, claro. qué buen partido el que ha hecho el jugador de Atlético Nacional y por eso la figura del compromiso. Pero lo que queda en la retina del aficionado es la lucha que hizo los dirigidos por Guimarães para... Mira le cortó ahí a, a Juan Diego, pero nos alegra mucho. Qué partido fue tensionante. Por lo menos que transmitimos el primer tiempo, pues vimos que Nacional manejó bien el partido, fue equilibrado del 0-0. Se un gol increíble. Y, y Duque, Duque, la tuve, Duque, Duque la tuvo ahí para, para haber liquidado el partido, pero lamentable no. Saludamos a esta hora también aquí. en el, Aquí eh, nos acompaña Fabio Melado. A ver, Fabito, buenas noches. Bienvenido a Buenas noches, estoy aquí reemplazando, no sé a quién le toca ese puesto. <risa> un placer, un gusto estar por aquí acompañándolos nuevamente, regalándoles mucha música. Estamos estrenando una marcha 2021. Eh, la hicimos con todos los muchachos de la banda, con las trompetas, los trombones, dándoles pues, este color ya un poco más potente a, a este maravilloso programa. Feliz, como siempre, estar por acá. Bueno, ¿no? Esta es la marcha que estamos estrenando hoy. Vea, escuchémosla aquí. ¡Fabio Melado! ¡Cántala, Fabio! Canta cántala fabio cántala Esperar que llegue, que el coro va más abajo. <risa> Bueno, eh, esta es la, la marcha que nos acompañará y queremos agradecerle a Fabito, Fabio Melao. El hombre que ha tenido unos éxitos impresionantes. Yo he vivido una, enamorado de una canción que se dice... Si te preguntan dónde nací, diré orgulloso en Medellín. Sí, señor, sí, seguimos haciendo muchas canciones. Este, esta, esta época de pandemia nos ha servido para crear mucho, para producir muchas canciones. La invitación es cordial para que nos sigan en las redes sociales, arroba Fabio Melado, mucho contenido. Hemos bueno, está haciendo unos videos y entrevistándonos con amigos... Eh, leyendas de la música tropical de colombia esta semana lanzamos uno con fernando gonzález estamos haciendo muchas cosas para que nos busquen en las redes en youtube en las plataformas toda la música y goces en esta marcha que está muy con pasión y con coraje y en la radio y este es un super debate. Rafa Gol, Rafa Llegó el gran el equipo. Viene Rafa Gol, Rafa Gol, Rafa Colombia es el mejor. Muchas gracias, Fabio, por Fabio, la canción. en concierto. Le queremos agradecerle a Fabio porque hoy estamos estrenando ya el set completo, tenemos la marcha del superdebate para este año, del 2021. Eh, ¿Está Juan Diego todavía? A ver, Juan Diego, y lo podemos copiar mejor a Juan Diego hablando sobre el triunfo. A ver, Juan Diego, nos decía que la figura del partido para usted, ¿quién fue? Brian Rovira. Rafa, Brian Rovira, porque fue un jugador que no solamente en inicio de jugada, en ataque, lo que propuso también para acompañar a los volantes, sino también en defensa. Una recuperación de línea del balón impresionante, un derroche el que tuvo este Brian Rovira en la noche de hoy en el Gremesio Camacho del Campín. Por eso la figura del partido. Bueno, eh, a ver, eh, ¿qué destaca usted de del segundo tiempo de la remontada de la derrota al triunfo del infierno a la gloria nacional A ver Rafa es la, la, la capacidad que tuvo Nacional para verse abajo en el marcador empatar y seguir de largo y también la, la disposición de, eh, que, que tuvieron los hombres que ingresó el técnico Guimarães ojo que el ingreso de Alves le dio otro matiz al, al, al sector ofensivo de Nacional porque es que cuando ingresa Alves, empieza un tema más colectivo en el frente de ataque de Nacional. Y mire que era esto el uruguayo, en una acción de él, colectiva, donde habilita a Vanguero para que Vanguero haga ese tremendo pase a Vladimir Hernández y el gol, es el que participa, el uruguayo Alves. No había participado mucho Duque, lo cambia porque hay un cartón amarillo para Duque. No, no. Entonces Guimarães lo reemplaza para, para Alves y ahí ingresó. Ahí fue donde eh, Nacional comenzó a ser más contundente. Esos últimos minutos con el uruguayo en la cancha fueron fundamentales para el triunfo que consigue 30 Millonarios. Bueno, muy bien. Ahí cambiaron ahí, eh. a Duque, hombre. Qué vaina tan brava esa. ¿Cómo se le ocurre a Guimarães cambiar a Duque? Pero hombre? entró Alves. Qué vaina el tan que usted brava le da esa? tanta varilla también y le fue vaina bien a Alves. tan jodida esa cambiar a Duque. Hombre? Oiga, ni siquiera estaba Duque en la cancha, pero aquí, por tirarme pecueca, no, no, no, el gol no, no, no. fue de Duque y se envalentó. los señores de producción, Osorio ¿Qué hago pues? es que El gol fue de Duque. Señor, venga usted. No, lo habían cambiado en ese momento del campo. ¿Cómo te parece, mi Gordis? No, no, no, no. Habían cambiado a Duque y aquí los señores, Osorio y Lago, grandes hinchas de Atlético Nacional, festejando un gol de Duque. Lo que pasa no, no, no. es que. Ustedes... No, estoy, estoy, de estoy, producción, nos estoy, dan estoy, el dato. ¿Qué hacemos, estoy, pues? Estoy anonadado. Pero que pues. okay, Alba le fue bien. Estoy anonadado. Alba le no. fue bien. Yo bueno, no lo vi siquiera. Me voy a hacer esta pausa comercial y ya regreso con ustedes. <risa> si te gusta el sabor del campo, te gusta el yogur Colanta. Encuéntralos en tu Mercolanta más cercano o almacenes de cadena. Colanta sabe más, sabe a campo. Bueno, aquí estamos con el Colors Fashion. Somos fabricantes y distribuidores con nuestra especialidad en camisetas básicas de hombre, polo, dama, niña, niños, blusas... Jogger, eh, bodys, vestido, estampación personalizada. Innovamos en el mercado de la moda. Los esperamos en el Centro Comercial Shanghái Local 323. Estamos en Instagram, arroba incolormed. Y también en el WhatsApp, llámenos, 301 505 incolor incolorfashion. Bueno, eh, retornamos, sacamos las conclusiones rápido de lo que hoy fue Medellín. El, triun el el empate de Medellín hoy frente al equipo del Deportivo Pasto, con todas las limitantes que se presentaron por realmente eh, el COVID que sufrieron la mayoría de jugadores de Independiente de Medellín. Pero al fin y al cabo el partido se jugó. Luciano. Hombre, Pasto no tiene ni a Vázquez, ni a Cadavid, ni a Arboleda, ni a Mier, ni a Rolín. Con el cartel que tiene Rolín, jugador con ese cartel no lo tiene Pasto, ni mucho menos a Castro, y festeja un empate ante Pasto. Y le hace monumento al técnico por, por empatar con Pasto. Bueno, pues, son cosas del bandoneón, ¿no? Son cosas del bandoneón. Con ese equipo, con toda la limitante, con todo el equipo enfermo, Medellín tiene mucho más que el deportivo Pasto y tenía que ganarle ese partido hoy. Yo sí quedé conforme con el empate... Porque cuando uno tiene que enfrentar no solamente al otro equipo, así sea muy malo, y al árbitro es eh, muy fregado realmente. Y Medellín se sobrepuso a el árbitro y al Deportivo Pasto y al final empató el partido. Y ese señor árbitro no puede volver a pitar, porque donde hoy hubiese bar en el Atanasio de Girardot, el Pasto no le hace un gol a Medellín. Estoy seguro que con Bar el Pasto no le hace un gol a Independiente de Medellín. Así que a Bolillo le tocó hoy reinventarse con tantas contingencias, con tantos inconvenientes y sin embargo hoy no perdió el partido y aparte de eso no pasó el vergüenza. Momento. No pasó vergüenza. Improvisó en algunas líneas, tuvo que poner dos volantes de contención nuevos porque esos, esos jugadores nunca han actuado allí y sin embargo no. Pas no la pasó mal, el Pasto no fue superior a Independiente Medellín. Para cualquier ciudadano que haya observado el marcador solamente dirá que se perdieron dos puntos, porque estaba en condición de local Independiente Medellín, pero para quien habla se ganó un punto, teniendo en cuenta, eh, reitero, el tema de jugadores sancionados, lesionados y demás. Y ojo, que es que aquí están pintando un Deportivo Pasto de lo peorcito que ha llegado al Atanasio, y aunque es un equipo que ah, no en este bueno. momento no está dentro de los ocho de Colombia, tiene un muy buen técnico, porque el trabajo de este equipo, la continuidad que no tiene o no ha tenido hernandario Gómez, la tiene el Deportivo Pasto, eso sí, yo lo doy mérito al técnico por el revulsivo que hizo, para eso están los técnicos, para organizar fichas cuando hay algunas ausencias, pero hay jugadores que sinceramente pasan los partidos y nada de nada. Con tanto jugador sancionado con COVID y el señor Reina que volvió a salir del terreno de juego, teniendo en cuenta que se necesitaba y el técnico lo, lo saca. ¿Será porque Bolillo ya no le tiene confianza a Reina? Porque se necesitaba y lo sacó el técnico. ¿Qué pasó bueno, ahí? Se me olvidó Reina, Reina, que lo piden tanto en este programa todos los días. Reina también estuvo en la cancha hoy y van a decir que qué que, que hazaña, qué hazaña, ¿no? Pues atención Consejo de Medellín la orden a Bolillo Gómez de las condecoraciones que hay el Consejo para el empate hoy ante Paz. ¿Qué hizo Bolillo hoy? A propósito del Consejo de Medellín, la respuesta a la pregunta eh, que realizamos eh, Unidos por Antioquia la pregunta es, ¿cuáles fueron los últimos títulos de Nacional y Medellín en Liga? La respuesta la tiene Jaime Cuartas, el presidente del de Consejo de Medellín. Doctor Cuartas, buena noche. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol, soy Jaime Cuartas, presidente del Consejo de Medellín. La respuesta es nacional en el primer semestre del 2017. Medellín en el primer semestre del 2016. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol todos unidos por Antioquia para que ganen muchos premios con nosotros. ¿Sabe de fútbol el hombre? ¿Hincha de quién, presidente del Consejo? Yo soy hincha del Atlético Nacional. De Nacional, un jugador que usted recuerde de pequeñito. De pequeño, Andrés Escobar. Andrés Escobar, muy joven él. Bueno, ¿cómo va el Consejo de la Ciudad? Vamos bien, trabajando estas sesiones ordinarias, estas plenarias que empezaron el primero de marzo, vienen con una agenda muy equilibrada, hemos incluido todos los temas más importantes para la ciudad y que más interesa generar generado en la opinión pública, y estamos dando todas las garantías para el control político en el Consejo. ¿Usted le da las garantías a todos los concejales? ¿Oposición, coalición, todos, las mismas garantías? Todas las garantías para que ejerzan su trabajo como concejales, su control político, estamos dando equilibrio, estamos dándole balance, incluyendo todos los temas, no le sacamos el cuerpo a ningún tema, a ningún debate, este Consejo es un Consejo activo, proactivo, serio, responsable, riguroso en su trabajo, y es por eso que el Consejo de Medellín es el mejor Consejo de Colombia. O sea que usted es el Rafa Gol en el Consejo, porque Rafa Gol coordina el debate en Teleantioquia, y en radio, y en Internet, pero será más difícil que coordinar un debate hablando de fútbol con Gustavo, Luciano, Lavó, Velosa, Arroyave, o aquí en el Consejo, ¿cuál será más difícil? No, Rafa Gol la tiene difícil con esos debates allá... Eh, con todos esos sabios del fútbol, Bien. y por supuesto que aquí también es muy duro, porque obviamente hay muchas posiciones, hay que respetarlas, pero lo más importante, siempre respetando el código que no se puede quebrar nunca. Respeto y altura en el debate. Dale, cambia allá Rafa. Diga, Rafa siga, y... Rafa, siga. Rafa, siga usted allá en estudio. Bueno, doctor Jaime Cuarta, presidente del Consejo de la Ciudad de Medellín, muchas gracias. Eh, conclusión rápida Nacional, Luciano, en 15 segundos. Pues yo no sé cómo fueron los goles, pero ganó. Y para mí en la competencia ganar es lo fundamental. Claro, y ganar en condición de visitante tiene mucho mérito. Y sobre todo, frente a un tradicional rival, es uno de los clásicos del fútbol colombiano y ganó Nacional. Nacional desplumó hoy a millonarios. ¿Cómo estarán en Bogotá con esta victoria, Alberto Laca? Bueno, por favor, señor Luciano, un número del 1 al 199. 46. El número 46, el señor Néstor Jaramillo del barrio San Javier. Ocho personas ven en el programa, tres hombres, cinco mujeres. Y acertó las fechas desde luego de los equipos. De... Don Gustavo hoy, Osorio. Hoy es 21 de marzo y el 21 de es... Bueno, corresponde a la señora Nunidia. Nu, no, Nidia. Arango, en el barrio Calazán, siete personas ven en el programa, tres hombres, cuatro mujeres. Y también acertó las fechas, eh, vamos a despedir con vitrinazo a ver, ah no, no, hágale sí, sí. vamos a despedir con vit vitrinazo a ver eh, Luciano tengo vitrina para mi hermano no es mi amigo, es mi hermano Juan Carlos Sierra profesores y alumnos de la escuela de fútbol Arco Zaragoza a otro hermanazo Don James Ospina y a la señora Natalia Prieto de Feminas Fútbol Hoy que estamos eh, mirando, que estuvimos siguiendo de cerca la final suramericana del fútbol femenino que perdió a la América de Cali. Bueno, tengo vitrinazo para Luis Salazar en Relojes André, Nelson Carmona, alcalde de La Ceja y también para Héctor Fabián Betancur, gerente de Indeportes. Tengo vitrinazo para Fernanda Cañas, Salvador Flores, el niño, pónganlo ahí, la fotografía, porque Fernanda Cañas es la comunicadora de la alcaldía de Envigado... Su niño, lo ponía hincha del Medellín ella, pero el papá es hincha de Nacional. Don Johan Flores Arango. Vitrinazo para nuestro amigo Wilson del Valle. El popular eh, Pompín, Pompín, que está de cumpleaños María. hoy, ver, 44 años, don Pompín. Vitrinazo para... Teleantioquia, señores, Teleantioquia es nominada en este momento, ocho nominaciones sí, señor. para los premios India Catalina, un saludo muy cordial para su gerente, don Uriel Sánchez, felicitaciones, y también un vitrinazo para Joaquín Aníbal Barrera Valencia en el cielo que nos ven y nos escuchan. Su familia dice, queremos brindarle un homenaje a mi papá, los ha visto siempre, infortunadamente ha muerto. En nombre de Juan Diego Barrera, el saludo es de la familia Barrera Montoya, de su nuera Lady Torres, y todos un saludo bueno, muy cordial. Y yo voy a cerrar, eh, vitrinazo para Mauricio Salgado, del hombre de grabados artísticos, también vitrinazo para Natalia Prieto, de Femina Fútbol. Ya saludamos a Pompín y un veterinazo para Juan Diego Álvarez Baena, el hombre de Soy Digital que nos montó todo este set. Muchas Excelente. gracias, Juan Diego Álvarez Baena. Felicitaciones. Felicitaciones. Sí. Y también para Ariana, la bebé hermosa. Y, para, y, ¿Y sabe para quién? Para Jorge Gil, el coordinador aquí de piso que nos dijo que el gol fue de Duque. Hombre, Jorge, a comprar gafas, hermano. No, no, no. no. A ver...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 este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT.